¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. ¡Qué emoción! Estoy sumamente emocionada.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 50 libros. Creo que sí son 50 o 30. De todas maneras, los voy a dejar aquí porque tengo el estatus el, el en, en Goodreads. El año anterior comenzamos full con todo. Empecé leyendo bastante bien, pero ocurrieron varias cosas que me impidieron leer. Entonces, por ahí como que me desnivelé, luego como que logré mantenerme y después pasaron otras cosas y otra vez volví a bajar. Entonces, ya no pude. Este año dije...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 Entrar a una lectura conjunta solamente si estoy verdaderamente comprometida, que ya me haya organizado, que esté completamente segurísima de que voy a estar en esa lectura conjunta, eh, porque si no pues no tiene caso. El año pasado hubieron más o menos lecturas conjuntas, dado de que emocionada primero y ya después como que había otra cosa, como, eh, o sea, no que hubiera otra cosa, porque bien lo puedo hacer. La cuestión aquí es que no me organizé, no organicé mis tiempos.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 Dos o tres libros en inglés en lo que va del año En lo que va del año Les diría que uno al mes Pero la verdad es que se me hace imposible Porque yo sí entiendo cosas en inglés Pero me tardo bastante en como en traducirlo No sé por qué mi cerebro lo hace así Pero quiero, quiero saborearlo, ¿saben? Esta me da mucha vergüenza, amigos Me da mucha vergüenza Pero leer los libros que tengo pendientes sí tengo muchos libros que están pendientes y esos neta, neta, los quiero leer porque están ahí solitos, sin haberse leído, sin haber rayoneado, sin haber puesto un posti ahí. Entonces sí tengo como que esa necesidad. Entonces quiero sacar, no, no sacarlos, pero quiero terminar de leer esos libros que están ahí pendientes para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 y en los que ya les fui desarrollando. Para juntos ir de la mano. Y terminar esos <risa> propósitos literarios. Entonces, sí. Eh, Coméntenme aquí abajito. ¿Cuáles son sus propósitos literarios? Si tienen uno, si tienen dos. Eh, si están de acuerdo con lo mío. Si tenemos lo, algo parecido. No sé, algo así. Y pues ya, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Es que me siento alta por los tenis. Como que los tenis me hacen ver alta.